hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy vamos a ver la parte número 8 del curso de termodinámica ¿Qué veremos vamos a concentrarnos en el manejo de interpolación lineal pero ahora viéndola a través de las tablas de vapor así que no siendo más comencemos bien genios para empezar a resolver estos ejemplos quiero que por favor vayan y tomen el pdf de las tablas de Zengel para que las tengan a la mano y de igual manera anoten la ecuación de interpolación lineal esa ecuación la vamos a utilizar no olviden que también en la parte de baja del video van a encontrar un enlace que vamos a utilizar para un segundo ejemplo vamos a ver uno a través de una interpolación lineal normal y un siguiente ejemplo en el cual aplicaremos una interpolación doble. O sea que si quieres entender bien este concepto, no dejes de ver el video hasta el final. ¡Veámoslo! Vamos entonces al computador para empezar a mirar estos ejemplos. Antes de comenzar a manejar toda la parte de interpolación y tablas de vapor, es importante recordar la ubicación de cada una de las sustancias dentro de ellas. No olviden el agua saturada a una temperatura, a presión, vapor sobrecalentado, líquido comprimido, por qué no también refrigerante 13A y aquí otros componentes. Vamos a concentrarnos el día de hoy trabajando con el refrigerante 13A, pero la interpolación se puede aplicar no solamente al refrigerante, sino a cualquier tipo de sustancia. Veamos entonces algunos ejemplos prácticos. Comencemos con este primer ejemplo. Determine el volumen específico metro cúbico por kilogramo y la entalpía kilojour por kilogramo del refrigerante 13A a menos 10 grados centígrados y 90 kPa. ¿Qué vamos a hacer? A esta, en este caso, a esta temperatura le vamos a hallar la presión de saturación. Entonces vamos a buscar, nos vamos a ir entonces a las tablas de vapor, espero muchachos que ya las tengan ahí a la mano para que no haya ningún problema, vamos a ir entonces a buscar las tablas del refrigerante 13. Vamos mirando y esas tablas corresponden a la tabla A11. Como podemos ver acá tenemos la temperatura y encontramos la presión de saturación que equivale a 200.74, entonces 200.74 kilopascal. Vemos que esta presión es menor a la presión de saturación. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos ya no un vapor sobrecalentado, sino un refrigerante sobrecalentado. Entonces tenemos acá refrigerante sobrecalentado. Tenemos que ir a tablas de sobrecalentado, pero para el refrigerante ya sabemos que es el 13A. Y no olviden que vimos esto en la tabla 11, entonces vamos a seguir mirando. Esta presión de 90 kilopascal, vamos a cambiarle las unidades, vamos a convertirla a megapascal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: 90 kilopascal, multiplicamos por el factor, que equivale a lo siguiente: 1000 kilopascal son un megapascal. ¿Qué quiere decir? Que al correr la coma, se los va a correr tres lugares, quedaría 0,09 megapascal. Esta sería la presión con la cual debemos trabajar. Bien genios, vamos entonces a las tablas de vapor y vamos a mirar ese vapor sobrecalentado. Vamos mirando y encontramos esta tabla. Vemos acá presión de 0,06 y 0,1. Pero recuerden que la presión que nos interesa es 0,09. Quiere decir que no la tenemos pero se encuentra dentro de este intervalo de presiones. Ahora bien, entonces tenemos que interpolar. ¿Por qué? Porque la presión está intermedio acá, está entre ellas. Tenemos entonces que utilizar esa tablita que está acá, pero vamos a utilizar los datos de nuestro interés. Vamos a hacer eso entonces, ya la tenemos acá. Y aquí abajito, como pueden ver, tienen la ecuación de interpolación. Vamos a tener en cuenta entonces eso. Subrayemos acá las presiones, sería esta con esta. Y tenemos lo siguiente, no olviden que es a menos 10. Pero ¿qué nos están pidiendo? El volumen específico y también nos están pidiendo ¿qué otro valor importante? Nos están pidiendo también la entalpía, o sea que este valor también lo vamos a considerar. Vamos a empezar primeramente interpolando con el volumen específico. Entonces vamos a poner acá, pongámosla de la siguiente forma. Entonces ya sabemos que tenemos una presión que es de 0,06 megapascal y tenemos una presión de 0,1 megapascal, que le corresponde un volumen específico de 0,35048. Las unidades ya las sabemos y a la otra le corresponde un volumen de 0,2743. Ahora bien, entonces ¿cuál nos interesa? Pues hallarla a 0,9 megapascal. Este es el dato que debemos interpolar, no lo conocemos, o sea que debemos encontrar este valor de acá. Entonces para ello vamos a utilizar esa ecuación de interpolación. Entonces vamos a poner acá que esto es, vamos a llamar a este x1, a este le llamaremos y1, a este x2, a este y2, a este x y por último a este y, que es el valor que vamos a encontrar acá utilizando esta ecuación. Entonces ponemos acá y, ¿a qué va a ser igual? Entonces Vamos a poner los valores, x en este caso sería 0,9 menos el valor de x1 que sería 0,06 sobre x2, sub que equivale a 0,1. Corrección acá, eso es 0,09. Y acá también corrijamos por favor eso acá, 0,09. No olviden que ese valor está dentro de ese rango. 0,1 menos 0,06, que multiplica a Y2. ¿Y cuánto vale Y2? sub Ya sabemos que Y2 es 0,09. 2743 menos el valor de Yesu 1 que es 0,35048 más el valor de Yes 1 que es 0,35048. Utilizamos la calculadora para hacer este cálculo. Entonces, por favor, tomamos la calculadora y hacemos... El cal no olviden tener en cuenta los paréntesis. El valor da... De volumen específico, en este caso sería 0,243, 1, dejémoslo así, metros cúbicos por kilogramo. Este es el valor de interés. O sea que vamos a tener en cuenta que este es el volumen específico para esas condiciones. Ya aquí hemos hecho una interpolación, pero no olviden que nos están pidiendo otra información. No solamente nos están pidiendo el volumen específico, también no lo están haciendo con la entalpía. O sea que debemos volver a interpolar, pero ahora teniendo los datos de volumen específico. Vamos a hacer lo mismo, vamos a anotar por favor esos datos. Veamos. Continuemos ahora con la entalpía no olviden que ya hemos calculado el volumen específico, nos falta solamente la entalpía, entonces ahora vamos a tomar todo lo que tiene que ver con entalpía, para menos 10, acá tenemos, para una presión de 0,06 y también para 0,1 la entalpía y nos piden hallarla para 0,09, o sea que esta es mi variable de interés, vamos a poner entonces a esto, lo vamos a llamar de la siguiente forma, x1, y1, x2, y2 y x y el y que queremos encontrar. Utilizamos de nuevo la misma fórmula, sin ningún problema, entonces y va a ser igual, x menos x1 sería 0,09 menos 0,06 sobre x2 sub que en este caso va a ser eh, 0,1 menos 0,006 eh, que multiplica a y2 y en este caso sería 247,49 menos 248,58 más, no olviden el valor que tiene y1 que es de nuevo 248,58. De nuevo utilizamos la calculadora para hacer el cálculo, entonces hacemos lo mismo, no la entalpía valdría un valor de 247,837 kJ por kilogramo. Este sería el valor en este caso de la entalpía para estas condiciones de menos 10 grados, en, de grados centígrados y una presión de 0,09 para el refrigerante 13A. Esto también lo podemos hacer utilizando un programa de interpolación, pero lo veremos en el siguiente ejemplo, o sea que vamos a ver un siguiente ejemplo y también vamos a trabajar la interpolación doble, o sea que mucho cuidado con este siguiente ejemplo. Ahora tenemos este siguiente ejemplo, hallar la entalpía kJ por kg de refrigerante 13A a 0,19 megapascal y 17 grados centígrados. Como primera vamos a determinar la presión de saturación que tenemos acá a 17 grados centígrados. Entonces nos vamos a ir a lo que tiene que ver con las tablas, pero en este caso para hallar la presión de saturación. Vamos a 17 grados centígrados. Como pueden darse cuenta no está esa presión de saturación, está entre 16 y 18. Podríamos hacer una interpolación para hallar esa presión, pero para solamente definir el estado, digamos que está alrededor de 500, puede ser 510, 520, pongamos un valor promedio, pongamos que sean 510, vamos a poner que esa presión es 510 kilopascal, que esa es la presión que tiene, 510 kilopascal. Ahora, tenemos que hacer lo siguiente, deben ser las mismas unidades para poder comparar, entonces, ¿qué debemos hacer? Convirtamos esto a, ya sea megapascal o kilopascal, lo vamos a convertir a megapascal. Cogemos 510 kilopascal, multiplicamos por un factor que sabemos que mil, cogemos acá mil kilopascal son un megapascal se nos cancelan las unidades y nos quedaría 0,51 megapascal. podemos ver que esta presión es menor a la presión de saturación. Volvemos a tener un refrigerante sobrecalentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a tablas de refrigerante sobrecalentado y no olviden que es 0,19 megapascal esa es la presión que nos interesa. Entonces vamos a mirar esa tabla, presión, refrigerante sobre calentado Entonces miramos, saturado, 0,19. Como podemos ver, no tenemos esa presión, pero tenemos la presión de 0,18 y 0,20, quiere decir que está dentro de este rango. Además de eso, nos encontramos con otra variante, que tenemos que la presión no está en este rango, 10, 10 y 20, no estaría el valor que nos interesa, que es 17 grados centígrados. Aquí nos encontramos con una interpolación doble, debemos interpolar de doble manera para poder encontrar nuestra información. Vamos a tomar esta tabla para trabajar con ella, veámosla. La tenemos acá. Vamos a ir subrayando la información que nos interesa. Entonces, nos interesa trabajar con 0,18 y 0,20 megapascal. Esta es nuestra presión de interés. Y también nos interesa trabajar con todo lo que tenga que ver con 10 y con 20. Pero, ¿qué nos están pidiendo de 10 y de 20? Pues necesitamos hallar la entalpía, entonces ponemos acá esta entalpía para 10 y para 20 y lo mismo vamos a hacer para 0,2, sería esta entalpía y este valor que está acá. Vamos a ir anotando toda esta información para que vaya quedando más organizada. Organicemos la información para que podamos entender bien lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar a anotar primeramente cuando la presión vale 0,18, Vemos acá, presión, 0,18 megapascal y vamos a poner las temperaturas que son, en este caso serían 10 y 20, ¿cierto? Entonces ponemos 10 y 20 y acá ponemos la entalpía que sería 262,04 y 270,59. Lo mismo vamos a hacer con 0,2, vamos a poner acá a 0,20 o 0,2 megapascal 10 y 20 le corresponde la entalpía de 2,61,58 y 2,70,18. Ya tenemos estos valores. ¿Qué es lo que debemos hacer? No tenemos la presión a 0,19 y tampoco tenemos la temperatura a 17. Por eso tenemos que hacer una interpolación doble. Vamos a poner acá la temperatura que nos interesa que es 17, o sea, que nos falta este valor por encontrar. Y lo mismo acá si ponemos acá también nos faltaría el de 17 que no lo no tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear como un nuevo dato que va a ser a 0,18 megapascal la temperatura de 17 que entalpía le corresponde. Y lo mismo lo vamos a hacer con 0,20. A 17 que entalpía le corresponde. Y por último, ¿qué hacemos? Ya teniendo esto, podemos ya con las temperaturas, hacemos otra interpolación, que sería, con esos valores que nos den, vamos a encontrar a 0,19 megapascal la entalpía que nos hace falta. Vamos a hacerlo por pasos, pero en este caso no vamos a utilizar la fórmula de interpolación normal que hemos usado. Vamos a utilizar el programita para agilizar un poco los cálculos. Veamos cómo sería. Vamos a utilizar entonces esta calculadora de interpolación simple. Y posteriormente utilizaremos la de doble interpolación que tenemos acá. Entonces vamos a ingresar por ahora los datos que ya tenemos. Empecemos acá. Entonces empecemos con este valor. Sería 0. 18. En este caso a 0,18, corrijamos acá, le corresponde la temperatura de 10 y la temperatura de 20. Para 10 ya sabemos que la entalpía es 262,04, corrijamos acá 262,04 y para 20 270,59. Y vamos a encontrar la entalpía A17 y le vamos a dar donde dice calcular. Acá se pone el que queremos encontrar y este nos va a arrojar el resultado. Decimos calcular y este es el valor que nos interesa. Vamos a anotar ese numerito. 268,025. No olviden que esto es kilojul por kilogramo. Y hacemos lo mismo, ya lo hicimos para 0,18. Para Vamos a repetir el, el ejercicio, pero ahora para 0,20. Volvemos de nuevo a nuestra calculadora. Estos valores nos van a cambiar 10, 17 y 20. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las condiciones, pero para 0,2. O sea que sería, en este caso, 261.58. Y aquí... 270,18 y volvemos y repetimos calcular y anotamos el valor, nos da 267,6. Miren lo fácil que es de utilizar esta calculadora, 267,6. Ya tenemos los valores a 17, o sea que nos falta solamente calcular, pero a 0,19 Megapascal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos que tenemos esto de 0,18, ya la temperatura no cambia acá, porque es a 17, entonces tenemos que es 268,025 y tenemos también que a 0,2 es 267,6. Nos falta solamente a 0,19 este sí va a ser el valor que vamos a encontrar para de esta manera tener tanto la temperatura como la presión ya relacionadas, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a anotar estos valores y lo vamos a ingresar en la calculadora. Ahora sí, debemos cambiar los valores, en este caso vamos a poner la presión que es 0,18, la que queremos hallar que sabemos que es 0,19, y 0,2 ahora ponemos los valores que nos corresponden que son 268,025 y para 0,2 sería 267,81, eh, 267, perdón, 267,6. Ahora sí, vamos a darle Calcular y nos da que la entalpía, esta es la entalpía, 267,81, o sea que es el valor 267,81 kJ por kilogramo. Esta es la entalpía del ejercicio, o sea que este es el valor que nos interesa aquí. Hemos ya solucionado y definido la entalpía que nos interesa, porque la tenemos a una presión de 0,19 megapascal y una temperatura de 17 grados centígrados. Vamos a hacer una siguiente forma en la cual podemos hacer este cálculo mucho más rápido. Veámoslo, veamos otra forma de resolver esto pero mucho más rápido. Volvemos a mirar los datos, acá ya están organizada la tablita, a una presión de 0,18, 0,20, la temperatura que no tenemos a 0,18 de 17 grados centígrados, y lo mismo para este lado, a 17, 0,20, no olviden que esto es megapascal. Y pues no tenemos esto, entonces podemos hacer esto mucho más rápido. Vamos a utilizar de nuevo la calculadora, pero esta vez vamos a trabajar con la interpolación doble. Vamos a utilizarla entonces. Quiero que por favor tengan estos datos a la mano para que los corroboren a la hora de reemplazar en la calculadora. Ya no vamos a trabajar con esta calculadora, vamos acá donde dice calculadora de doble interpolación, le damos clic allí, esperamos a que cargue y vamos a cargar todos estos valores. Bien, vemos que tiene mucha información, pero si la hacemos de forma organizada, la vamos a entender muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos unos datos que tienen que ver con la presión. No olviden que tenemos una presión de 0,18, 0,19 y 0,20. Y también tenemos unos datos de temperatura, que está entre 10, 17 y 20. Pues, si ustedes ven acá... Este, este valor es el que no conocemos, o sea que aquí podría ir la presión, en este caso de 0,19 y aquí podría ir la temperatura. Vamos a irnos en orden, vamos a irnos en esta línea y luego en esta otra línea. Empecemos con el primero, vamos a poner acá la presión de 0,18 y luego pues iría la presión de 0,19 que es la que no conocemos. Y ponemos por último la de 0,20. Ahora en la temperatura ponemos 10, la que no conocemos, que es 17, y aquí vamos a poner la otra, ya o sea, que ese es el intermedio, o sea, sería el 20. 10, 17 y 20. Ahora, ¿qué vamos a poner en estos datos? Como podemos ver, esta línea corresponde a todo lo que tiene que ver con 0,18 y esta línea corresponde a todo lo que tiene que ver con 0,20 pero deben intercalarse con esta línea que está acá y con la que está acá. Entonces, para 0,18 a 10 grados centígrados, pues tenemos una, una entalpía de 262,04. Ahora, para 20 y 0,18 tenemos que es 270,59. Hacemos lo mismo para 0,2. Para 10 la entalpía es 261,58 y para 20 la entalpía es 270,18. Ya tenemos todo, solamente nos falta calcular. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Va a hacer esa doble interpolación, o sea, interpolar este lado y este para encontrar de una vez el valor que nos hace falta, entonces vamos a darle solamente calcular, y podemos ver que nos da 267,79, podemos aproximar eso daría 267,8, 267,8, entonces ese es el valor de la entalpía en kilojoule por kilogramo. Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacerlo interpolando por partes o podemos hacerlo interpolando doblemente. En este caso, esta es una interpolación doble. Esto es muy útil cuando tenemos demasiada información y queremos adelantar en cálculos. O sea que esta herramienta les puede ser muy útil a la hora de resolver un problema de interpolación doble. Pero el camino es igual. Pueden tomar el camino que es un poco más largo, interpolando por partes y luego hallando el final o utilizando esta, esta forma en la cual interpolamos doble y sale mucho más rápido. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte del curso de termodinámica. Espero que este video ha sido del agrado de todos y... No olviden que vamos a continuar para seguir avanzando en este gran curso. Con esto daríamos por concluida la parte de este curso. En la próxima semana vamos a concentrarnos en entender los diferentes procesos termodinámicos que existen, cómo es el comportamiento de cada uno de estos equipos y por qué es importante aprender a diferenciarlos. Genio, si es la primera vez que ves uno de estos temas, te invito a que vayas a la primera parte del curso de termodinámica. De esta manera no te perderás con cada uno de estos temas y podrás entender de forma más fácil la termodinámica. Muchas gracias a todos y espero tenerlos prontos la próxima semana en el siguiente video.